Hola, bienvenidas a mi canal de YouTube Mundo Rosy. Soy Rosalba López y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes este lindo y hermoso cuadro en la técnica de paduor sin agujas. Es muy fácil y sencillo de realizar, así como también es muy fácil y sencillo que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Solamente es dar clic donde dice suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Y ahora entonces las invito al tutorial. Para este cuadro de password sin agujas vamos a necesitar flis blanco, verde, rojo camel, negro, verde y algunos retacitos de fieltro o pañolencia. Vamos también a necesitar adornos opcionales, algodón, rubor y los hilos para coser. Igualmente vamos a necesitar un bastidor en madera de 25x25 25 en este caso y copor más adelante les voy a dar la medida del grosor y espuma delgada de 5 milímetros de grosor vamos a necesitar para el bastidor pintura bien sea en spray o pintura líquida y algo con que pintar como herramienta vamos a utilizar papel mantequilla y papel blanco para los moldes tijeras de papel y de tela silicona caliente silicona fría opcional agujas alfileres metro marcadores lápiz y fundamental la lima pico del oro y este bisturí punta de lanza por último vamos a utilizar pegante bien sea en barra o pegante blanco líquido ya hemos pintado nuestro marquito o bastidor de madera del color de su preferencia y hemos introducido el icopor. ahora vamos a pegar el dibujo del tren que lo hemos hecho en papel transparente o papel mantequilla y en este caso yo voy a utilizar el pegante en barra para pegarlo. Respecto al grosor del licopor ustedes deben mirar qué fondo tiene el bastidor de madera que ustedes elijan trabajar, de acuerdo a eso será el grosor. Entonces no les puedo decir una medida exacta, en el caso el que yo utilicé mide 2.5 de grueso. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pegar el dibujo que tenemos en papel mantequilla de licopor. Y luego vamos a pegar la espuma que la vamos a sacar de la misma medida. Lo vamos a hacer con pegante líquido, pegante blanco, líquido y lo vamos a esparcir con un pincel. Una vez distribuido el pegamento blanco uniformemente, entonces pegamos la espuma y dejamos secar. Bueno, y ahora el paso a seguir es, con el bisturí punta de lanza, vamos a delinear todo el dibujo. Tiene una punta muy especial que nos facilita el trabajo, entonces con mucho cuidado y mucha delicadeza vamos a pasar el cúter o bisturí punta de lanza por todas las líneas que conforman nuestro dibujo en este caso el tren o la locomotora como ustedes quieran decirle y vamos a introducir este bisturí para cortar tanto espuma, papel e icopor y en esta hoja tenemos los moldes pieza por pieza vamos a sacar los que están con círculo verde y estos van a ser los que vamos a utilizar en este momento los vamos a sacar también en tela un poquito más grande y vamos a armar nuestro tren ya pieza por pieza teniendo en cuenta pues el dibujo vamos a utilizar la lima pico del oro que es una herramienta fundamental para trabajar el password sin aguja entonces vamos a coger cada pedacito en este caso voy a empezar por la parte inferior, cojo ya el pedacito, lo ubico y empiezo a introducir por el corte que he hecho en todo el dibujo con el bisturí punta de lanza. Vamos con esta otra partecita y hacemos el mismo procedimiento. Le repito el procedimiento ya por tercera vez, tomamos el pedacito de tela que corresponde a la parte que vamos a trabajar y lo introducimos con la ayuda de la lima por la ranura que hemos hecho con el bisturí. De esta manera vamos a trabajar cada una de las partes que conforma el tren, que es la parte que va en nuestro cuadro, con la técnica de pallor sin aguja. Vamos terminando entonces ya de organizar y dejar decorado lo que es el tren, que es la parte que les he dicho que va en la técnica de pallor sin aguja. Utilizamos la lima, introducimos los pedacitos y si acá como en este caso nos sobra tela pues cortamos el excedente y seguimos trabajando quiero que me dejen en comentarios cómo les ha parecido hasta el momento es una técnica muy fácil es muy entretenida y nos da muy buenas posibilidades de hacer cosas muy creativas miren acá ya entonces terminamos esta parte que yo les decía y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer toda esta otra parte entera. Para trabajar el contorno de nuestro dibujo y que no nos quede por partes, entonces vamos a tomar uno de los dibujos de la figura, en este caso del tren, y lo vamos a delinear. Vamos a coger un marcador y vamos a marcar todo el contorno. Una vez hecho el contorno del dibujo vamos a hacer otra marca con otro color de marcador y es que vamos a delinearlo nuevamente pero dejando una ventaja que será por donde vamos a cortar y nos quedará ya entonces listo lo que es el molde para sacar la tela que va a cubrir todo el contorno de nuestro trabajo. Todo esto para sacar esta pieza entera y que la podamos colocar sin que hayan cortes. Ya tenemos nuestro molde listo y ubicado en la tela que nos va a servir de contorno. Nosotros hemos recortado el molde por la segunda marca que hicimos. Como este es nuestro molde para la tela que vamos a utilizar de contorno, pues marcamos y por allí también vamos a cortarlo. bueno y así nos ha quedado ya la tela lista para colocarla en el cuadro entonces a continuación la ubicamos miren que ya tenemos el trencito listo no es sino colocarle el contorno y lo vamos a hacer eh, primero que todo utilizando eh, alfileres para fijar la tela y que no se nos corra recuerden que estamos utilizando flis que cede que estira entonces eh, nos cercioramos que nos quede bien fijo con los alfileres y empezamos nuestra labor, que es la misma que habíamos hecho con cada parte del tren, y es a introducir por todo el contorno, por todas las ranuras que habíamos hecho con el cúter. Cuando llegamos a partes curvas, lo que hacemos es un pequeño corte para que la tela nos dé la posibilidad de poder introducir en dicha curva. Recuerden que estamos utilizando una tela que es flexible. Miren, acá vamos a hacer la parte de la chimenea, simplemente cortamos, hacemos pequeños cortes y la tela nos va dando la forma de introducirla en el icopo En partes curvas, como esta parte delantera, hacemos el mismo procedimiento, cortecitos, cortamos excedentes si vemos que la tela es mucha y vamos introduciendo. Este trabajo es de mucha delicadeza, de mucha paciencia y se vuelve muy entretenido siempre y cuando lo hagamos con total claridad de que es de manera lenta y despacio para que cada pieza nos quede bien hecha. Hacemos los cortes necesarios, ustedes me ven haciendo aquí varios cortecitos y cortando los excedentes que no necesito utilizar porque quedaría demasiado grueso introducir tanta tela entre el icopor. Miren, aquí ya por último, la última curvita cortamos y la tela perfectamente nos permite que la introduzcamos. Ya entonces nos queda, es todo este borde introducirlo entre lo que es el icopor y el bastidor de madera que estamos utilizando como marco. Si ustedes consideran que les sobra mucha tela, la recortan. Y si no, pues miren, acá la estoy introduciendo de mejor manera y toda me cupo y no tuve que recortar nada. Entonces ya terminamos esta parte y miren cómo nos ha quedado de lindo el cuadro con todo el contorno entero y sin cortes. Ya como parte de la decoración, entonces voy a colocar en todo el dibujo delineándolo voy a colocar esta seguidilla. Le va a dar una decoración especial, le va a dar mucha vida, le va a dar mucha luz. Es la forma que a mí me gusta hacerlo, yo se las comparto, es una idea que les dejo, igualmente ustedes pudieran dejarlo así, pero a mí me gusta colocarle al paduor sin agujas un borde en seguidilla. Es un trabajo un poco dispendioso, necesitamos mucha paciencia para hacerlo necesitamos ir calculando y planeando qué parte debemos hacer primero para que luego otra parte nos quede mucho más fácil como en este caso voy a colocar este pedacito acá porque luego me voy a ir con otro tramo que me va a quedar mucho más fácil hacerlo entero entonces ustedes también van pensando cuál es la parte que primero deben hacer cuando se dediquen a hacer cualquier eh, labor que sea en esta técnica, ahora lo que voy a hacer es a esta parte curva y luego voy a hacer otra parte que me va a quedar mucho más fácil hacerla completa. para pegar la seguidilla yo les recomiendo mucho la silicona fría la silicona fría nos da espera podemos eh, colocarla en un contorno o en un tramo de trabajo grandecito y no se nos va a secar nos va a dar la esperita que necesitamos para poder acomodar en este caso la seguidilla y una recomendación especial es que la Lima Pico del Oro no nos va a servir solo para introducir las telas en la ranura, sino que también nos va a ayudar con la ubicación y el ajuste de la seguidilla. Para momentos como este, el de la chimenea, se puede tornar este trabajo un poquito dispendioso, pero es precisamente donde necesitamos toda la paciencia, toda la calma, toda la delicadeza y es por eso que este trabajo se vuelve entretenido, porque lo podemos hacer paso a paso con toda la maña, con toda la curia, haciéndolo delicadamente para que nos quede de la mejor manera. Espero recibir sus comentarios acerca de este trabajo y también espero que se suscriban a mi canal de YouTube, es muy fácil es dar clic en donde dice suscribirse, activar las notificaciones desde la campanita para no perderse ninguno de los próximos videos que suba, darle me gusta a los videos y dejarme sus comentarios. Así vamos terminando entonces la decoración con la seguidilla y nos queda de esta manera. Las ruedas del tren las he elaborado en pañolense. Tengo las dos pequeñas, vamos a hacer la grande. Entonces para la grande hemos tomado, como para las pequeñas, dos círculos que vamos a unir con aguja de hilo. Lo vamos a hacer en este caso con la puntada de hilván o puntada de basta. Introduzco la aguja por entre las dos telitas para ocultar el nudo inicial y empezamos haciendo bastas por todo alrededor. Una vez hecha toda la puntada decorativa alrededor entonces nos vamos a la parte trasera y sacamos la aguja hacia el frente y lo que vamos a hacer es en primera instancia una cruz y luego vamos a hacer X y así nos va a quedar nuestra ruedita decorada. Ya están listas las tres ruedas del tren y a cada una le podemos colocar en el centro alguna decoración adicional. Ahora lo que vamos a hacer es armar nuestro muñeco. Cada piecita la he cosido con la puntada festón. Para armar el Papá Noel voy a utilizar la silicona fría. Empezamos por la parte del cuerpo. Seguimos con la cara. Pegamos el gorro. Seguimos con el borde del gorro, lo estiramos en las punticas. Seguimos con este brazo antes de pegar la barba, debe quedar pegado este brazo, lo mismo que este guantecito. Ahora sí, vamos con la barba. Pegamos el bigote. Igualmente la nariz, el otro guante y el puño. Vamos con la borla del gorro, las nubecitas de humo, primero la más pequeña, ahora la más grande y por último las rueditas alternas. La roja, la verde y ahora la roja más grande. Seguimos con la decoración y vamos a introducir por todo alrededor este adorno con la ayuda de la línea. Este es un adorno opcional, si ustedes no quieren pues lo pueden dejar así o también le pueden colocar la misma seguidilla que utilizamos en el tren Como detalle final le vamos a colocar estos moñitos en el gorro del papá Noel, en la chimenea y en cada una de las ruedas. Por último van a ubicar la mitad del cuadro y van a colocar este cárcamo o argollita que les va a permitir colgar el cuadro de la pared. Y es así como hemos terminado nuestro cuadro en la técnica de padwork sin agujas, papá noel en tren. Las espero en un nuevo proyecto. Como te dije al principio, este lindo cuadro en la técnica de padwork sin agujas es muy fácil y sencillo de hacer. Espero lo realices, espero que te animes y lo elabores. Y también espero que te suscribas a mi canal y me sigas en mis redes sociales. En Facebook estoy en mi página Mundo Rosy, en Instagram Mundo Rosy-Rosalba López y en la descripción del video te dejo mi contacto de WhatsApp y también te dejo los moldes para este lindo proyecto. Nos vemos en el próximo video.